de mi adoración, eres tú mi Señor, el único motivo para vivir. ¡Oh! razón de mi adoración, eres tú mi Señor, el único motivo para vivir. Y mi salvación, el único amor, eres tú mi Señor, y por siempre te alabaré. para el Señor Jesús